Logro San, Logro Ayer volví a caminar por el viejo Logro Y entre sus calles quise perderme hacia ningún lugar Fui recordando momentos que se marchan Quiero suspirar aquel primer amor, aquella sensación Paseando de la mano contigo estaba mi corazón Logrosan tienes su noche pipela, logro tiene esa magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logrosan tiene su noche pipela, logrosan tiene esa magia natural, lo tienes todo por donde vayas lo encontrarás. Logrosa tiene esa magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logrosa tiene su noche y pela Logrosa tiene esa magia natural Lo tienes todo por donde vayas o encontrás Amigo mío, y vente ya Logrosan tiene su noche, vipela Logrosan tiene esa magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logrosan tiene su noche, vipela Logrosan tiene esa magia natural Lo tienes todo, por donde vayas lo encontrarás Logrosan tiene su noche, vipela Logrosan tiene esa magia natural